6 de enero de 1958, donde juntos decidimos escribir la historia que te hemos estado contando. Gracias por defender lo que es tuyo. Estás disfrutando de nuestra programación por wipr San Juan, WIPM-TV Mayagüez y wste San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches Puerto Rico, esperamos que hayan tenido un gran día. Les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de noche de la Lotería Electrónica.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 Para mañana, sábado, el Powerball tiene un gran premio de 80 millones de dólares. Aprovecha y juega Powerball, que ahora te da la oportunidad de añadir Double Play, donde tendrás doble oportunidad de ser millonario. Y este verano sigue electrizante. Vamos. ¿Qué pasa? Participa del verano eléctrico de la Lotería Electrónica, donde puedes ganar premios cash, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? Vamos, anímate y juega el verano eléctrico. Gana con el verano eléctrico de Lotería Electrónica, regalando 100 mil dólares en premios de alto voltaje. Podrías ganar un premio de 30 mil dólares cash, bicicletas y scooters eléctricas, baterías solares inverters y placas solares portátiles. ...y muchos premios más. Juega 5 dólares o más en Lotería Electrónica... ...y envía tu cupón de participación... ...o el equivalente a 5 dólares en cartones de instantáneos no premiados a esta dirección. Juega para que te pegues y recárgate con el verano eléctrico de Lotería Electrónica. Por esto y muchas otras razones, yo soy Lotería. Y estamos listos para los sorteos de hoy. Y comenzamos con Pega 2. Mucha suerte, mi gente. Busque su boleto... Que ya se acerca el primer número. Y es el 9. Repito el 9. El segundo número. Es el 2. Repito el 2. El número ganador de esta noche de Pega 2 es el 9-2. El 92. Y pasamos a Pega 3. Porque su boleto. Sí jugó Pega 3. Mucha suerte. El primer número. Es el 4. Repito el 4 Segundo número Es el 4 Repite el 4 Y tercer número Es el 4 Repite el 4 El número ganador de Pega 3 de esta noche Es el 444 El 444 Y continuamos con el Pega 4 Mucha suerte a todos los jugadores de Pega 4 Que sé que es el favorito de muchos Primer número Es el 0, repito el 0. Segundo número, es el 5, repito el 5. Tercer número, es el 1, repito el 1. Y cuarto número, es el 7, repito el 7. El número ganador de esta noche de Pega 4 es el 0517. El 0517. Y pasamos al multiplicador que aumenta hasta cinco veces en los premios menores. Mucha suerte. Veamos cuál es el número del multiplicador. Y es el 4. Repito, el 4. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que esta noche cuenta con un gran premio de 630 mil dólares. Mucha suerte a todos los jugadores de Loto Cash. Veamos los números ganadores. Ya se acerca el primer número y es el 17, repito el 17. Segundo número es el 14, repito el 14. Tercer número es el 30, repito el 30. Cuarto número es el 4, repito el 4. Quinto número es el 8, repito el 8. Y el sorteo del Bolo Cash, del Loto Cash, es el número 8. Repito, el 8. Los números ganadores del Loto Cash son 17, 14, 30, 4, 8 y el Bolo Cash, el número 8. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que esta noche cuenta con un premio de 340 mil dólares. Mucha suerte. Adelante con el sorteo. Primer número es el 16, repito el 16. Segundo número es el 4, repito el 4. Tercer número es el 30